Hola a todos, mi mamá me regaló este canal este, Espero que me apoyen, que le den me gusta a los videos este, Lo voy a empezar a administrar yo con un poquito de ayuda de mi mamá Espero que les guste, que me apoyen, que me den me gusta a mis videos Y si quieren, lo compartan con sus amigos Claro, mamá! Am, ¡Sí!